Hola, bienvenidos a este tutorial. Hoy veremos Autodraw. Es una herramienta de Google que nos ayuda a dibujar con inteligencia artificial. Básicamente el software intenta adivinar lo que queremos dibujar y nos lo presenta en pantalla. Si tienes curiosidad, quédate. Lo vemos rápido y ya si te gusta entras y experimentas en la web, ya solo te hace falta un navegador y conexión a internet. Es completamente gratis. El enlace a esta web está en la descripción de este vídeo. Vamos a pulsar sobre el botón verde de Start Drawing para comenzar. Para comenzar a dibujar con la ayuda de Inteligencia Artificial, seleccione la herramienta del lápiz y luego clique en el botón de autora. Dibujamos lo que sea, y arriba hay una barra con sugerencias, podemos sustituir nuestro garabato por alguna de ellas. Así funciona esto. ¿Qué te parece? Si quieres cambiar de color, elegí la herramienta de la selección. Selecciona el objeto a modificar y elige Color, Observe. Si quieres rellenar de color un objeto, escoja Fi. Por ejemplo, voy a rellenar esta casa. Es todo muy sencillo. Igual a burro, se pueden mover los objetos. Insertar formas. Por supuesto, también es posible agregar texto. Podemos cambiar el formato de la página para que sea cuadrado o vertical. Pero mirad este truco para tener más libertad con el tamaño. También en el menú tenemos la posibilidad de descargar, de compartir, y una cosa muy útil, la lista con los accesos directos de todo lo que fuese puede hacer, para tener más flow con nuestros trabajos. Yo creo que está todo lo importante. Suscríbete para estar al tanto del mejor software para PC y cuénteme qué le pareció esta herramienta de dibujo en los comentarios. Gracias.